Para trabajar, disfrutar y crecer en estos espacios, este año han acudido a la Casa de las Mujeres de Donostia 33.521 mujeres, de media 2.794 mujeres al mes. Para difundir nuestra actuación, publicamos mensualmente un, pro un programa con las actividades y talleres del mes en curso, que enviamos a nuestras socias y a su vez se ofrecen la casa. La Casa de las Mujeres no podría ser la misma, si las mujeres de la asociación, que participan de manera desinteresada, no estuviéramos ideando y preparando la programación. La Asociación Casa de las Mujeres de Donostia aglutina y da figura jurídica a toda esa diversidad de mujeres. Esto ha sido la clave para que haya llegado en cinco años a ser referencia en todo el territorio. Si bien nos gustaría contar con un espacio más grande y un mayor apoyo de algunas instituciones.